¡Hola, hola! Bienvenidos a esta clase gratis de Miyuki. Hoy vamos a estar haciendo la técnica peyote triangular junto con nuestra profe Daniela Peñuela, que va a estar dándonos la clase desde Bogotá. Entonces voy a esperar que nos unamos para conectarnos con ella. ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Desde dónde me ven? Eh... Ya en un momento nos conectamos con la profe, cuéntenme por favor si me están escuchando bien, si me ven bien. ¿Desde dónde me están viendo? Esta clase nació, les cuento un poquito, de una historia, de una encuesta que realizamos en nuestras historias de cuál era el material que más teníamos desde la casa, cuál era ese insumo que más teníamos en la casa y la mayoría de las personas nos contestaron que era Miyuki, entonces nos contactamos con nuestra profe para darles esta clase, es una técnica muy bonita como la pudieron ver en la foto, esta vez solamente vamos a realizar eh, la técnica como los principios básicos, ya si ustedes quieren terminar el el accesorio como tal, solamente pues tienen que añadirle las, las demás cosas, como por ejemplo lo hizo la profe con una, que ella ya nos debe estar esperando. Cuéntame si tienen... Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿sí me escuchas bien? Sí, perfecto. Listo. Eh, voy a estar... Eh, desactivando los comentarios y actuándolos de a poquitos para eh, que se vea bien la técnica ok igual si quieres yo trato de hacerla como arriba para que tampoco Listo. vaya a molestar mucho este a ver ya hay bastantes personas conectadas eh, bueno, me dices si comenzamos ya Sí, cuéntanos sí. qué vas, qué, pues, de dónde llega esta técnica, cómo más o menos la vamos a realizar y qué vamos a, neces a necesitar Este, Bueno, hoy vamos a trabajar la técnica peyote triangular que es Básicamente para hacer triángulos con la delica Miyuki Estaremos trabajando con la delica del tamaño 11.0 Y vamos a estar haciendo esta pieza en otros colores, eh, básicamente, para que lo vayan preparando, tengo uno, dos, tres, cuatro colores. siempre. En okay, sí. esta pieza. Cuatro colores para que los vayan preparando. Yo creo que voy a trabajar como con tonos verdes y okay. dorados. Y dorado que nunca fallan. Sí. La, la Entonces, idea, lo, lo ideal es que trabajen con los colores que tienen desde casa... Esta clase básicamente es para enseñarles la técnica y ustedes la van adecuando a lo que necesiten y a lo que quieran realizar. Correcto. Si tienes un solo color, no importa, igual hazla con, con un solo color, lo importante es, eh, como dice Laura, que aprendamos a hacer la técnica. Esa es la parte más importante. Eh, yo creo que la profesora va a estar utilizando hilo Miyuki. Eh, si sí, sí. voy a estar utilizando hilo Miyuki Te sí. sirve también si tienes el Fireline También te sirve mm, Y si tienes nylon rígido Te sirve pero tal vez te vaya a costar un poquitito más Pero sí sirve Ok eh, Luna, nosotros traemos Délicas también en 50 gramos La puedes ver en la página La técnica se llama pellote Triangular Listo, profe, si quieres, vamos empezando. Sí, estoy sacando acá los colores. Bueno, recuerden que a la profe la sí, sí. pueden seguir en sus redes sociales. Voy a dejar aquí el Instagram. Este es el Instagram de la profe. Está lista, ya tengo acá mis cuatro colores. Voy a, a la cámara, voy a sacar esto un poquito, voy a voltear acá. El equipo si se va a quedar grabado, así esperamos guardarla como IGTV. Y, y esta técnica es peyote triangular. Ah, mira, sí le puedo hacer zoom. Ok. Yo escogí estos cuatro colores, ¿ok? ¿okay? ok Listo Un verde dorado, un verde oscuro Un verde, yo llamo verde manzana Y este tono verde que también es como un verde manzana Pero es de la línea Picasso Que viene como manchadito Listo A ver, primero yo quiero que me envíen corazones Todas las que van a hacer la pieza conmigo hoy. Sí <risa> Que me envíen ahí sus corazoncitos Porque esto, pues como les estaba contando Igual lo pensamos con insumos que tuvieran de, en la casa entonces estuvimos investigando un poco primero de esa parte para que todos los pudiéramos hacer. Ahí están en mi Listo, entonces vamos a comenzar la técnica que vamos a hacer. Bueno, les repito un poco, vamos a hacer esta pieza y vamos a estar trabajando peyote triangular y vamos a hacer este diseño, solo que yo aquí lo voy a trabajar en otros colores, ¿ok? Pero el diseño viene siendo el mismo. Listo. Okay. Para pellete triangular yo voy a comenzar con el color dorado y voy a tomar tres delicas, solo tres, y voy a llevar hasta casi el final del hilo. Eh, ¿Cuánto hilo vas a utilizar más o menos? Ah, perdón. Yo tomé eh, un poquito más de un metro. Ok, para, para este tamaño tomé un poquito más de un metro. Listo. Pues también va a depender mucho del tamaño que quieran hacer la pieza, porque la pueden hacer más grande o más pequeña, ya depende de su gusto y de lo que vayan a utilizar. Yo tomé okay. como un metro y un metro. Tome el color amarillo, yo trabajo mucho con este tono de hilo Miyuki, porque me parece que, aunque no lo parezca, es bien universal, aparte porque yo también trabajo mucho con dorado. Entonces, teniendo en cuenta que en este tipo de piezas, el hilo se alcanza a ver un poco en estos crucecitos, Uh -huh. y el color principal es el dorado yo escogí el color amarillo ¿ok? porque uh -huh. me hace buena combinación tanto con el dorado como con estos colores que estoy utilizando acá uh -huh. ahora si van a hacer una pieza que va a ser solo en negro yo sugiero que tomen hilo negro y pues así, y si van a trabajar con fm eh, que es como transparente no importa porque ese casi no se da uh -huh. entonces aquí tomé las tres delicas y voy a hacer un nudo triple, voy a hacer los nudos sencillos, los que utilizamos para atarnos los zapatos este nudo sencillo lo voy a hacer tres veces. ¿Ok? Para que esto me quede bien aseguradito allí. Uno. Dos. Y cuidando de que no se me enrede el hilo entre las delicas. Dos. Justo bien. Y hago el tercero. Eh, ahí eh, ingresamos tres delicas, ¿cierto, profe? Sí, tres delicas para comenzar. Tres delicas que van a ser como los, los lados del triángulo. Ajusto bien y esto me tiene que estar, que estar quedando más o menos así. Ok. Voy a posicionar el nudo hacia abajo y aquí yo me voy a ir solo con hilo y aguja hacia la delica de uno de los lados. Cualquiera de los dos lados, esto es indiferente. Puede ser la de este lado, o sea, si mi nudo está acá, a ver para que me vean bien aquí. Si el nudo está aquí abajo, yo voy a pasar por la de este lado o por la de este lado. Es indiferente. Lo importante es que pasen solo y la y aguja para un lado. Voy a pasar por esta. Y ahora voy a empezar a colocar do de dos en dos. Voy a tomar en este orden una dorada y una verde, verde oscuro estoy trabajando acá. Y paso por la delica que sigue. ¿Ves? Ya me quito esto de acá porque me están enfocando las delicas y no. No es lo que quiero que enfoque. sí Ahora sí. El hilo está saliendo por esta, ¿cierto? Yo no me voy a devolver, voy a pasar por la que sigue. Acá, si el hilo está saliendo, tengo acá mejor. Si el está saliendo por esta de acá, paso por la que sigue con las dos delicas que tomé. paso todo, y ahí acomodo. Estas delicas me tienen que quedar como así. ¿Como una espiga? Sí, como, son, sí es como una espiga prácticamente, este, porque esas son las de estas líneas acá. Ok, yo llamo las puntas, yo digo que son las de las puntas, ok, son estas. Esta puntada viene a ser una, es, es triangular, pero básicamente es una puntada combinada entre espiga y peyote. Aquí voy a tomar otra vez una dorada y una verde oscuro. aquí. Eh, bueno Lizette, estamos utilizando delicas Miyuki 11-0, hilo Miyuki y aguja mostacillera. Estamos realizando la técnica peyote triangular. Correcto. Entonces bueno, aquí el hilo está saliendo por esta dorada. Y voy a pasar, ya toma la aguja, la, la delicadora de verde, siempre en ese orden que les voy editando. Sí. Y voy a pasar por la que sigue. Con hilo búfalo 69 se puede, si sí, se puede, lo que pasa es que tienes que cuidar mucho que el hilo sea el color bien parecido a los colores que estás trabajando y cuando vayas a rematar tal vez, o si sí, a rematar el hilo, tal vez te vaya a costar un poquito porque es un hilo que es más grueso. Sí. No voy a decir que no se puede porque de poder, si se puede, tal vez el acabado no te quede tan prolijo como te lo va a dejar el hilo Miyuki, pero perfectamente puedes hacerlo. Y ya tú vas viendo con qué trabajas mejor. O sea, la idea es que trabajemos con lo que tenemos desde casa y aprendamos sí. a realizar esta técnica. Ya cuando tengamos un poco más de tiempo y podamos salir a la calle con, con tranquilidad, eh, podemos comprar los materiales, pero lo importante es que aprendamos la técnica y cómo se realiza correcto, si tienes nylon rígido también puedes trabajar con que sea delgadito también puedes trabajar con nylon rígido entonces ahora voy a tomar otra dorada y otra verde y aquí estoy cerrando la vuelta ¿ok? cada vez que hagamos una vuelta así como la iniciamos lo vamos a tener que cerrar cuando la cerremos tenemos que pasar por la delica que nos corresponde que es la que seguiera esta de acá de al ladito o sea, que ya ahí se metió el nudo no me pasa y por la demás arriba un segundo porque justo se metió el nudo en la delica y así voy a pasar por dos siempre que yo cierre mi vuelta voy a pasar por dos delicas para qué? para cerrar y luego para subir yo digo subir al siguiente piso o al siguiente nivel para hacer la vuelta nueva yo voy a pasar Si sí, no me está molestando un poquitico. Ajusto. vamos a ver al revés. Y básicamente la pieza me tiene que estar quedando así. Ahí ya está empezando a verse nuestro triángulo. Sí. Y están las puntas. Para hacer eh, este triángulo, tenemos que recordar, es súper importante, que las puntas siempre van a ir dos delicas. Porque eso es lo que le da la forma. Y ya luego vamos a ir haciendo peyote rellenando los espacios que, vamos, que tenemos oh, acá en los bordes. Okay. Ver, Lo más ¿Tenía? importante es como el principio que nos quede esa especie de triángulo. Sí, correcto. Ya el resto es como ir llenando con, con la técnica. Correcto. Estoy para no equivocarme. Listo. Ahora voy a colocar una dorada y una del verde manzana, del verde clarito. Y aquí la puntada va a ser la misma. El hilo está saliendo por esta dorada, ahora voy por la siguiente, que en este caso es de color verde así como esa es una punta o una esquina yo siempre voy a colocar dos acá así y me va a quedar ese efecto que me van quedando las delicas así ahora aquí tengo un espacio que voy a rellenar en peyote. en peyote cuando estamos trabajando peyote para las que ya conocen la técnica es básicamente ir rellenando espacio Lo voy a rellenar con un color verde oscuro Y paso, y aquí estoy saliendo de nuevo en una esquina, en una punta, y voy a tomar de nuevo una dorada y una verde manzana. Está saliendo por acá, por la dorada, y entro por la verde. ¿Cuántos colores de delica estamos utilizando? Cuatro. Cuatro colores. Estoy utilizando cuatro. Si solo tienes un color, no importa, la técnica es exactamente igual, solamente... En las esquinas vas a colocar si fuera solo dorado, en las esquinas colocas dos doradas y rellenas espacio con dorado. La técnica es igualita. Okay. Aquí voy a rellenar con peyote y coloco una de color verde oscuro y paso por la siguiente. Esta técnica siempre pasar por la de al lado, por la que sigue. Y volví a llegar a una esquina. Vuelvo a tomar una dorada, una verde manzana y paso por la que le sigue. Y ya voy a cerrar mi vuelta con una del color verde oscuro. Y como les dije, aquí voy a pasar por la que corresponde, que es esta de aquí, esta, y por la de más arriba. Siempre cuando finalizo vuelta, voy a pasar por dos. Ok. Cada vez que yo haga una vuelta, los espacios de los lados se van a ir aumentando. Ok. O sea, me refiero a estos espacios de acá. A medida que yo hago una vuelta me va a aumentar un espacio de cada lado. Ahorita tenía uno que fue que rellené con verde oscuro y ahora tengo dos, uno y dos. Y en la siguiente vuelta voy a tener tres de estos, de estos espacios, así va creciendo la pieza. Entonces ahora voy con la siguiente, déjame revisar igual acá, el diseño para no equivocarme, porque ya me ha pasado en algún envío. Y voy con una dorada y una Picasso. Eh, Corto porque estoy voy una a dejar los comentarios un ratico para que sí. vayan sus preguntas. Cómo van con su Yo bien. lo hago aquí, que creo que no les molesta. Igual si quieren, ustedes mismos pueden desactivar los comentarios si le tocan allá la pantalla. Los desactivo. Sí. Entonces tome, como estoy en esquina, tome una dorada y una Picasso y voy a pasar por la que sigue, fíjense que el hilo está saliendo por esta dorada, y voy a pasar por la verde manzana. Así, y ahora voy a rellenar el espacio con una verde manzana, el primer espacio en peyote, y el segundo espacio lo voy a rellenar con uno de color verde oscuro aquí se me fueron dos delicas cuando me equivoco, fíjate que aquí en vez de colocar uno, cuando agarré con la aguja agarré sin querer dos, Ajá. yo no me devuelvo con la aguja, ok porque la aguja alcanza a atravesar los filamentos del hilo puede que te pase, puede que no, pero si pasa se nos va a hacer un nudo súper molesto Sí. desenero y saco el hilo saco la dedica mm. que coloqué más. nunca me devuelvo sí, porque lo más común pues yo lo haría sería devolverme otra vez sí, muchas de mis alumnos pues cuando están principiantes ya lo hacen y, y yo siempre les digo no se devuelvan no se devuelvan este, pero a veces uno es teco porque yo también a veces lo soy mm -hmm. Y a veces, como que a veces, como que me devuelvo con cuidado. O sea, si lo haces con mucho cuidado, sí lo puedes hacer, pero yo trato, no, no lo recomiendo. Sí, mejor. ¿Ah? Llega otra vez a una esquina, coloque entonces, rellena los espacios con una verde manzana, una verde oscura. Y llegué a una esquina, voy a colocar una dorada y una picasso. En esquina, siempre, siempre van a ir dos. Bueno, recuerden que. Todos los envíos internacionales, todos los pedidos internacionales los pueden hacer por nuestra página web www.carolshop.com. Si realizamos envíos a Chile. Okay. Marlene, puedes tocar la pantalla justo arribita de los comentarios y ellos se te desaparecen a ti. Sí. Lo que pasa es que sí es importante. Ahorita la verdad sí es importante como tenerlos un ratico activados por si tienen alguna duda en lo que estamos haciendo. Igual cuando lo graban en el IGTV no se ve los comentarios. Sí. Entonces mira, ahora voy a rellenar espacios igual en este mismo orden que rellena de este lado. Una verde manzana. Y una verde oscuro. En esquina voy con una dorada y una Picasso Y voy de nuevo a rellenar este último borde con una dorada, perdón, con una verde manzana y una verde oscura. Primero la verde manzana y luego la verde oscura, que aquí estoy de nuevo cerrando vuelta. Y recuerden que debo pasar por dos, por la que corresponde y por la de más arribita. Y vuelve a tomar dos delicas, no puede ser. <risa> ¿Qué pasa? <risa> Básicamente, aquí lo más importante es que recuerden que en las esquinas siempre van dos y que cuando están cerrando la vuelta, debe pasar por dos delicas. Estas son las cositas así como más importantes para, para memorizar. Sí, vamos a guardar el, el live. Va a quedar como una GTV. Este pues no queda con los comentarios, entonces van a poder ver mejor la técnica. Igual recuerden que pueden eh, tocar la pantalla en la partecita de arriba y los comentarios se les desaparece a ustedes. Sí, justo arriba de los comentarios ustedes me tocan y se les desaparece. Entonces listo, aquí ya voy así y ahora voy a hacer esta vuelta, solo con, digamos que con las esquinas en dorado, voy a tomar dos doradas. La paso por la que sigue. Y era lo que decía que cada vuelta me van aumentando los espacios. Aquí ya tengo uno, dos y tres. Sí. ¿Okay? Entonces los voy a colocar en este orden. Una Picasso, una verde manzana y una verde oscuro. Y en la esquina acá voy a colocar dos doradas. Eh, profe, ¿tú cómo haces para llevar el diseño? ¿Cómo que eh, enumeras los colores? o ¿Cómo, cómo haces para no confundir? Ahí Para llevar el diseño, pues este, la, la verdad, ¿qué te digo? La verdad, este creo que es un diseño bastante fácil porque ya luego, o sea, cuando lo, cuando lo arranqué me estaba guiando de acá, ¿ok? De uno que ya tenía para esto yo los dibujo, los voy pintando. Ah. O sea, yo imprimo los diagramas en blanco y los voy pintando. Pero ya una vez arranqué ya en esta vuelta, ya yo puedo seguir haciendo el diseño guiándome por lo que tengo. Ah, listo. Por tengo. Porque como son líneas, ¿ok? Cuando trabajamos diseños lineales es más fácil. este Ya yo me tengo que ir guiando, si mi línea va a ir creciendo en esta dirección, ¿ves? Entonces, ¿acá qué color va a ir? El verde oscuro. Si estaba a ir hacia uh -huh. acá en esta dirección, acá va a ir el verde manzana y ya ahí me voy guiando por los colores. Ahora hay diseños que son muy complejos. Yo tengo uno de triángulos que es más grande que este. Tiene flores y rombos y flores. Sí. Es súper complejo y cada lado es diferente. Y a su vez cada lado es diferente abajo y arriba. <risa> y me toca estar ahí con la imagen con el diseño guiándome, ah, guiándome, y guiándome, porque si no pues me pierdo. Sí. Hay piezas Mejor que por papel primero para irnos guiando. Sí, o hay programas que pueden, de la computadora que también los puedes tener ahí, está el programa Pitool 4, que Ajá. es muy bueno este para, para diseñar y guardar los diseños, pero ese programa no tiene el triángulo, entonces para triángulos sí toca como buscar el diagrama que está en internet, busca el diagrama en blanco, apellido triangular y ah. les aparece, y viene como separado, ¿okay? viene como cada lado separado y ahí lo vas pintando. Y así, pero si... Yo digo hay piezas que requieren mayor nivel de concentración que otras. Sí, claro. Entonces acá voy al borde, voy a hacerlo en el orden que dice este de acá. Una Picasso. Una verde manzana. Y una verde oscuro. En la esquina voy a colocar dos doradas. Y vuelvo a colocar en el mismo orden que coloqué el borde anterior. Una Picasso, Una verde manzana. Y una verde oscura, ya que recuerden que como estoy cerrando vuelta, paso por dos. Si no la puedes pasar por dos, sino de una a una, no pasa nada. Pasas una y luego la otra. Lo importante es que finalmente queden por dos. Y miren cómo acá se están empezando ya, está empezando a agarrar forma las sí. líneas. Voy ahora con una dorada y una verde oscura. Acá básicamente voy a empezar a repetir lo que hice acá: uh -huh. dorada con verde oscura, dorada con verde manzana, dorada con picasso, dos doradas. Entonces voy dorada, verde manzana. Y empiezo a rellenar los espacios. Aquí viene dorado. Picasso. Verde manzana. Verde oscuro. Y en la esquina, dorado y verde oscuro. ¿Cuántas vueltas le hacemos? También depende de lo que quieran hacer, del tamaño que, que le quieran dejar. Aquí voy a hacer borde. Una dorada. Una picazo. Verde manzana. Verde oscuro. Profe, que como haces para tener paciencia, que ella se equivoca y, y lo deja ya. No termina el diseño. Este, yo creo que esto es, tiene que gustarte mucho, sí. mucho, porque a mí me ha pasado con la con la fría, la grande, la maxi fría. sabes que cuando se te parte una delica no hay nada que hacer, nada que hacer, o sea, te tocó hacerlo de nuevo, y no. yo la he empezado de cero, y es una pieza que se lleva más de 10 horas y yo la he empezado otra vez. Ahorita estoy sí. preguntándonos si manejamos un tamaño más grande de delicas, porque pues eso también eh, creo que, pues que las delicas son muy pequeñitas, pero no, no, sí. manejamos otro, solamente manejamos 11 cero. Manejamos 11 correcto. Por ahí habían llegado unas doradas del número 8, pero no, no creo que ya no hay y solamente ha venido un dorado galvanizado. Adriana, estamos elaborando esta pieza en pellete triangular. La diferencia entre el verde Picasso y el verde manzana es que el Picasso trae como unas manchitas de colores. No es sí. completamente verde. Este es el Picasso, lo que pasa es que acá en el acabado tal vez ahorita no se ve, no se ve tanto. Ajá. Este es el Picasso y este es el verde manzana. Sí. Ajá. Acá sigo. La paciencia, bueno, te tiene que gustar mucho hacer esto, mucho, y saber que siempre estás con el riesgo de me equivoqué, o de se me quebró una tuve que empezar, o se me rompió el hilo, se me partió la aguja. Son cosas que pasan, pero tal vez la práctica hace que te sucedan un poquito menos. Pero a mí todavía me pasa. O sea, los eh, las delicas pasan. se quiebran porque las delicas son en vidrio, entonces por eso también es importante utilizar sí. las herramientas adecuadas, la aguja mostacillera que es un poquito más delgada que las normales, y el hilo también que es delgado, entonces podemos pasarlo varias veces por la delica sin que, se, sin que se rompan. Correcto. Yo por ejemplo les digo, cuando están haciendo el remate, si ustedes van a pasar por una delica y sienten que la, porque la punta de la aguja pues, es más delgada que abajo. Uh -huh. este, si ustedes sienten que están poniendo la puntica y ahí les cuesta un poquito pasarlas, váyanse a otra. No, no, sí. no la fuerzan porque ahí es cuando se parten. Y también que cuando están rematando, por ejemplo, si yo estoy rematando acá, Tratar de no hacer esto. No, no yo... le va a pasar la huevo derechita. No hacer esto porque esto también hace mucho que se quiebre. Okay. Uh -huh. Entonces acá, mira, yo estaba aquí en la esquina que coloqué dorado verde y voy de nuevo con dorado. Picasso. verde manzana y verde oscuro. Aquí ya yo perfectamente tengo una pieza y puedo hacer un topito, pegarle una base, remato sí. el hilo, claro, la agarradera también es corto, este, le pego una base plana o una de filigrana se la puedo coser y ya me queda un topito perfectamente. ¿Okay? Pero la vamos a seguir haciendo más vueltas. Hacerle unas más. Sí, sí, queda guardado. Sí. Ahora voy con en esquina, voy a colocar un verde, perdón, un dorado y un verde manzano Aquí voy pasando. Y ahora voy a hacer el borde en el siguiente orden: verde oscuro, dorado, picasso verde manzana y verde oscuro. Volví a llegar a esquina y voy de nuevo con una dorada y una verde manzana. Cuando llegamos a las esquinas siempre agregamos dos delicas, ¿cierto? Correcto, siempre en esquinas porque eso es lo que me da el efecto de trágico. Uh -huh. Okay, y ahora voy Profe, a... estos días estás eh, realizando clases virtuales o cómo estás diciendo. Sí. Yo manejo tutoriales grabados y clases virtuales. En mi caso, o sea, en caso particular yo recomiendo que adquieran mis tutoriales en vez de la clase virtual, porque el tutorial a final de cuentas les va a salir primero les va a salir más económico uh -huh. y segundo lo vas a poder ver de forma ilimitada. Ilimitada me refiero en el tiempo ilimitado o hasta que YouTube deje de existir y yo tenga que buscar otra plataforma. Sí. No les voy a decir, tienes a una vez, semana para verlo ¿no? o tienes sí. dos meses. Las veces que quieras, en el horario que quieras. Y aparte de eso, yo les incluyo una asesoría en vivo en caso de que les queden algún alguna duda. Por ejemplo, si tú adquiriste, bueno, esto no tengo, pero ejemplo, si adquiriste el tutorial de esta pieza puntualmente y viste el video y tienes alguna duda. Hacemos una asesoría en vivo okay. sobre esta pieza, puntualmente sobre la pieza. Entonces, eh, por eso lo sugiero. Las clases en vivo eh, virtuales también las estoy dictando. Sí. Hay personas que la prefieren así, pero también, o sea, también es una opción. De o sea, que yo siempre les doy la sugerencia, lo que veo que les puede beneficiar más. Entonces, una pregunta me perdí cuando ya terminé de colocar los cuatro colores. A ver, en esquina colocamos primero las tres, aquí hicimos dorado con verde, toda la vuelta, dorado con verde manzana, toda la vuelta, dorado con Picasso toda la vuelta, dorado, dorado. Y ya aquí comencé luego con dorado verde oscuro y voy ahora en la de dorado y verde manzana. Ok. Eh, yo creo que Yuri está preguntando sobre el pegante que utilizas si quieres hacer el topo. Que dijiste que pegabas el poste, como, como... Eh, No lo tengo aquí a la mano, pero yo uso la Stone, que venden en caro. Sí, el BGW. la tapita, entre este la tapita está rosa. en o en nuestra página? Sí, eso me gusta porque no... Me gusta porque este está bastante líquido, no huele fuerte. Yo antes usaba el B6000, b 6000 uno de esos, sí. no me acuerdo de Nunca me acuerdo de la letra. Este... Pero me parece que esos pegantes huelen muy fuerte muy fuerte y yo siento que esas cosas a la larga no nos hacen bien y yo pues trabajo mucho con esto. Uh -huh. El de carne no huele tan fuerte, es más líquido y él es como blanquito un poquito, pero queda totalmente transparente. Siento que es más fácil uh -huh. de trabajar. En YouTube me consigues como monadas, pero no tengo tutoriales en... gratuitos, o sea, no están públicos. Mis tutoriales sí están cargados en YouTube, pero debes hacer el pago y enviarte el acceso para que puedas acceder a ello. Uh -huh. Número de teléfono, ¿me ayudas por favor? Laura? Sí. 300 693 693 24 98 Este es el número de la profe Por, por acá, porque el, el Instagram el, está el acceso la, directo. Es el de la profe para que vayan y la sigan y le, y le pregunten por directo, ya también les va a responder por ahí muy fácil. Correcto. Acá, bueno, estábamos en dorado, verde, manzana, y voy a hacer borde en el siguiente orden, verde oscuro. Dorado. Y caso... Verde manzana y verde oscuro. Acá es lo que yo te decía, que vas, te vas a ir dando cuenta cuál es el color que sigue. Voy a hacer aquí la esquina. Para, voy a colocar acá, estoy en dorado y verde manzana. Y aquí te vas a ir dando cuenta, ¿por qué? Porque el diseño es lineal. Uh -huh. ¿Okay? Van así. Entonces acá voy a rellenar este espacio... Si aquí hay verde oscuro, acá debo colocar verde oscuro para que me vaya haciendo la línea en diagonal. Toda la información de precios y, y todo eh, eh, más información lo pueden coordinar directamente con la profe escribiéndole a su Instagram o ahí les dejé el número. Sí, el video queda guardado. Uh -huh. Entonces, mira, acá lo está saliendo por la dorada. Necesito rellenar este espacio. Entonces va a ser dorado. ¿Para qué? Para que me siga haciendo la línea. Y así yo me voy a ir dando cuenta. Aquí hay Picasso, pues sigo con una Picasso. Aquí hay una verde manzana. Sigo con una verde manzana. Y aquí hay una verde oscuro. Sigo con verde oscuro y cierro mi vuelta. Puedo repetir. ¿Cuál parte? <risa> ya igual entre más avanzamos con el diseño, pues siento que es más fácil llevarlo, porque pues uno ya sabe qué color es el siguiente. Entonces. Claro, o sea, al, al inicio sí es lo que te digo, ver, como tengo cuatro colores, pues ver las primeras cuatro líneas, pero ya de ahí es re, súper repetitivo. Sí. sí entonces, mira, te acá de nuevo, viene verde dorado con Picasso en la esquina dorado y un Picasso. Entonces voy de nuevo a explicar esta parte para que vayan aprendiendo este, cómo hacer, si estoy manejando otros colores, si estoy manejando menos colores o algo. El hilo está saliendo aquí por la verde manzana y voy a rellenar este espacio de aquí al lado con verde manzana. Esto es por este tipo de diseño, ¿ok? Porque es línea. Sí. Aquí el hilo está saliendo por una verde oscura. Entonces la que voy a rellenar de acá va a ser verde oscura. Acá el hilo está saliendo por una dorada, entonces relleno con dorado. Aquí está saliendo por una Picasso y relleno con Picasso. Está saliendo acá por una verde manzana, relleno con verde manzana. Y aquí por una verde oscura, relleno con verde oscuro. Y me van quedando mis líneas perfectas. Si me equivoco me voy a dar cuenta. Uh -huh. Por lo que como son así. Tan exacticas. Me voy a dar cuenta. Llegué a esquina. Y tomo una dorada. Y una picazo. Y voy de lado acá. A colocar en este orden. Verde manzana. Verde oscuro. dorado Picasso verde manzana y verde oscuro en esquina coloco de nuevo dorado y Picasso y voy acá Verde manzana, verde oscuro, dorado, ay, dorado, Picasso, sí, ya creo que de aquí en adelante es repetitivo, sí. Verde más. De verdad es el color que sigue para no equivocarnos y que nos quede raro. Y aquí? Sí, aquí cierro vuelta. Recuerden siempre, siempre. Repetir la explicación del segundo color. No entiendo la pregunta. A ver. Estamos utilizando el, el borde. Repetir la explicación del borde, creo yo. Ok. Bueno, no, estoy trabajando con cuatro colores, ¿ok? Dorado, verde oscuro, verde manzana y Picasso. Entonces, este es mi diseño que va línea. Aquí ya, si se dan cuenta, ya se está notando el Picasso, ¿ven? Uh -huh. Ya se está notando que hay una diferencia de ese verde con el otro. Entonces, acá me corresponde, eh, después del Picasso venía, chin, chin, chin, dorado voy a hacer dos doradas en el borde y lo del color de los lados así es, si yo como lo estoy trabajando que mis líneas van quedando acá en diagonales ¿ves? así, entonces él va a ir siempre creciendo, la línea va a ir creciendo hacia acá uh -huh. Se está, está siempre, entonces yo aquí tengo un picazo que es por donde está saliendo el hilo como yo necesito que esa línea vaya creciendo hacia allá, voy a colocar un picazo. Y pasa dentro de una verde manzana. Aquí el hilo está saliendo dentro de esta verde manzana y yo necesito que esta línea crezca hacia acá. Entonces voy con una verde manzana. Acá ya no puedo colocar una de color verde oscuro. Voy a hacer la prueba para que vean lo que pasa. Si yo, coloco si yo coloco una piedra de color verde oscuro, el diseño se me modificó, ¿ves? Sí. Ya no me quedan estas líneas en diagonal, ya no están, entonces ahí no va a ir verde oscuro, no puede ir verde oscuro, a menos que ustedes vayan a hacer otro diseño, obviamente. <risa> Saqué la aguja, saque la delica... A la profe la pueden seguir en Instagram como @monadhandmade ahí está fijado, es el comentario, es el primer comentario. Entonces, y va a quedar grabada ah. nuestro IGTV. Sí, correcto. Entonces acá, verde manzana, porque aquí estoy saliendo por una verde manzana y necesito que las líneas me sigan quedando en diagonales, por eso es que te digo si te equivocas te vas a dar cuenta porque fíjate cómo se notó de una vez cuando puse la verde aquí el hilo está saliendo por una verde oscura, coloco verde oscura está saliendo acá por una dorada coloco dorada y acá viene Picasso verde manzana Y verde oscuro y ya ahí vamos llevando la secuencia voy a terminar esta vuelta y voy a comenzar otra vez la pieza en caso de que hayan quedado dudas voy con dos doradas en la esquina y en el borde coloco el caso verde manzana Verde oscura. Dorado. Picasso. Verde manzana y verde oscura. Y voy a el borde con... dos dorados acá y lo que hagan un borde en el primer borde pues lo voy a hacer exactamente igual en todos los demás acá voy con Picasso verde manzana verde oscuro Y Picasso, Verde Manzana y Verde Oscuro. Y así le van a ir haciendo sucesivamente hasta llegar al tamaño que ustedes deseen. Uh -huh. Esta pieza que yo tengo acá está más grande, tiene más vueltas, pero pues uh -huh. esto ya va a ir a gusto personal. Como les digo, los pueden dejar pequeñitos y hacer un topito. Este, con esto también pueden hacer un dije para collar, por ejemplo. Este, eh, la foto que nosotros subimos para la clase, la profe le había colocado eh, sobre una pieza en alambrismo, ¿cierto? Sí, hice un, un marco triangular en alambrismo. Hice el marco y lo, y lo rellené también con, con, ala, con alambrismo. Y recuerden que la profe también realiza clases de alambrismo. Entonces. Toda esa información la pueden encontrar en su Instagram que está ahí fijado. Correcto. Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Este, yo este lo voy a hacer ya luego más grande, lo voy a dejar hasta acá para que no quede tan repetitivo. Aquí, ¿qué tengo que hacer con las puntas? Eh, rematarlas o perderlas. Este lo dejé aquí bien cortico, pero vamos a hacerle como las pierda o las remato básicamente pasando... Entre varias delicas, cuidando que el hilo no me queda atravesado. Mira que el hilo está saliendo por acá hacia arriba por una dorada, entonces yo me voy a ir por esta verde oscuro, subo por esta, bajo por esta. Es como ir enredando el hilo dentro de las delicas, ok, para que esto sí. no se desarme. Este del centro no se va a desarmar porque le hicimos un nudo triple, ok. Pero es para que ustedes vean cómo van a hacer con el hilo del final. Okay. Porque no lo voy a cortar porque quiero hacer la pieza más grande. <risa> Acá. Y a mí me gusta siempre llevarlos hasta el centro otra vez y ahí cortarlo. Okay. Eh, tomo las tijeras dragón. Que no hagan como yo que me puse a cortar cartón con estas tijeras y Ay, No. ¿no? se <risa> cortó, mira, ahí está, con todo lo que las dañé. Entonces, mira. Ahí te queda pulido el trabajo, el hilo no se ve atravesado por ningún lado. Super ¿Ves? lindo. Entonces, así va quedando, la puedes hacer del tamaño que quieras. Dejarlo De tamaño y con poner grande se puede utilizar como dije, como arete como topo es una para, para pulsera puedes inventarte algo ponerle o que cuelgue en una pulsera uh -huh. también se puede listo les voy a enseñar de nuevo el principio voy a tomar otra vez igual yo voy a hacerla para este voy a tomar un hilo tomé aproximadamente un metro diez para hacerla de este tamaño sí ¿Okay? y voy a comenzar, para comenzar el triángulo, vamos a comenzar, ¿con cuántos lados tiene el triángulo? Tres lados, entonces voy a comenzar con tres delitos, una, dos y tres, en este caso yo las estoy haciendo de color dorado, porque mi centro acá uh -huh. es dorado, las llevo hasta casi el final del hilo y voy a hacer un nudo triple, con las delitas mix, eh, creo que te refieres a estas. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, sí, sí, con esto lo puedes hacer. Igual esto lo puedes hacer en un solo color o en los colores que tú quieras. Yo tengo una que es en iris, que cada vuelta es un color. Cada una cierra una vuelta y comienza un color nuevo. No, me, me quedan así las líneas. O puedes hacer un lado del triángulo de, de un color diferente y así. Aquí la profe va a volver a repetir el inicio de la pieza para las personas que apenas llegan y ya la clase completa queda grabada para que sigan realizando su diseño. Correcto, entonces mira, acá lleva esta casi el final del hilo. Tres delicas, el triángulo tiene tres lados, entonces comienzo con tres delicas. Y voy a hacerle tres nudos simples. O sea, este nudo voy a hacerle uno dos cómo decir es la combinación de colores Pero yo creo que eso ya es a gusto personal de cada eso es tan, <risa> eso es tan complejo <risa> Yo a veces me puedo pasar más de una hora Teniendo un diseño en la cabeza Y luego tardarme más escogiendo los colores Que haciendo un diseño Sí, claro Sí este, Pero nada eh, Si es un tema de combinación de colores Pueden buscar en YouTube hay tutoriales de eso, yo quiero dar una clase de eso Pero eh, tengo que aprender un poco más Para poder enseñarlo bien Sí este, Pero en YouTube consigues videos del círculo cromático Ajá. Círculo cromático Y ahí te enseñan eh, porque es, O sea, es el círculo Y él va como que estos quedan bien con estos O sea, él te da toda la explicación Que es lo que yo todavía no sé Como que sí lo entiendo, pero no sabré explicarlo sí. este, Te muestran el círculo Con la diferente variedad de colores que hay Y ahí te van enseñando cómo puedes hacer combinaciones Y los colores como que hacen match Y cuáles no tanto y así Entonces sí será interesante que vieran algunos videitos de esos para que exploren más colores, porque a veces nos quedamos muy en dorado, entonces dorado va con un cafecito, con beige y así. colores? Los rosados, entonces solo rosaditos, o rosado con moradito uh -huh. Entonces sí es bueno como para que tú hagas esas combinaciones, de repente un naranja con un verde, por decir algo, un mostaza con un turquesa, que a mí me gusta mucho esa combinación. Sí. Un rojo con turquesa Que me gusta mucho la combi esa combinación Me parece que es hermosa Y le digo a mis alumnas y mis alumnas al principio Como que mm, No estoy convencida Pero ya luego que ven el resultado final Sí, sí me gustó Entonces esa, esos tutoriales del círculo cromático Les puede ayudar bastante Entonces mira, voy de nuevo acá Hice los tres nudos simples Y así me quedo yo voy a colocar mi nudo acá abajo y voy a pasar la aguja sin delica por alguna de los lados. O sea, si mi nudo está acá, voy a pasar por esta o por esta. No importa, la que, la que ustedes quieran, la que más les guste. Sí. Lo importante es que se vayan para una de un lado. para Debe que sea. la que, que está nudo. pegada al nudo. ¿Alguna de las dos que están pegaditas al nudo o puedo sí, empezar? Que... están pegaditas al nudo. No, a la de arriba no porque me va a quedar el hilo por ahí atravesado. El sí. nudo está acá, tiene que ser o esta o esta. Cualquiera de esas dos. ¿Por qué yo hago esto? Porque luego cuando yo voy a cerrar mi vuelta, si yo empiezo acá, las dos de acá, ellas no me van a quedar tan bien posicionadas porque el hilo no está saliendo realmente de una delica, sino que está saliendo del nudo. Oh. Entonces el tejido no va a quedar raro. Entonces, por eso siempre me voy hacia un lado para que el hilo quede saliendo por una delica. Uh -huh. Esa es la razón. Entonces, acá, como esto viene siendo prácticamente tres esquinitas, una, dos y tres, voy a colocar dos delicas. Una verde, perdón, perdón, una dorada y una azul oscuro, en este orden. Si, van, uh -huh. si lo están haciendo el mismo, diseño que yo, en este orden. Una dorada y una verde oscuro. Y paso por la delica que sigue. ¿Ven? El hilo está saliendo por esta. Yo estoy pasando por la que sigue. Nunca me devuelvo hacia acá porque me quedan hilos atravesados luego. Y luego, si yo voy a trabajar en este menos sentido... Menos posible. Sí, si yo voy a trabajar en este sentido siempre voy a trabajarlo en este sentido, si lo comencé en este sentido, siempre lo voy a hacer en este sentido, no importa si es a un lado o es al otro, lo importante es que siempre lo hagas en el mismo, sea cual sea el que hayas escogido. Acá estoy otra vez, estas son puras esquinitas, voy de nuevo con dorado y con verde oscuro y paso por la que le sigue. y de nuevo dorado y verde oscuro y paso por la que corresponde y por la de más arribita para que para llegar a la siguiente línea así y ahora voy con dorado y verde manzana, y aquí ya se hizo el primer espacio de peyote, Le sí. va en verde oscuro, porque verde oscuro, porque es la que le sigue aquí, para que me quede la línea, voy de nuevo a la esquina, dorado, y verde manzana, Y acá en el ladito voy a colocar verde oscuro, porque es la que me sigue allí. Importante que las vayan encajando bien, a veces ellas pareciera que no entraran en el espacio. Uh -huh. Le hacen un poquito de atención al hilo para que ella encaje. Esto es súper importante también para que la pieza nos vaya quedando con la forma correcta. No se nos vayan haciendo útil Voy de nuevo con dorado verde manzana. Y verde oscuro, y ya con esta cerré la vuelta y listo. Y ya vamos, y ahí ya vamos rellenando con pellizos. Y ahí vamos colocando en esquina 2, rellenando espacios en esquina 2, rellenando espacios. Y así, listo. Ustedes, si tengan... Gracias, profe. Ahí puedes voltear para despedirnos. No sé si tengan dudas adicionales sobre el, el, la, la portada, el diseño o algo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Envíenme una manito. Sí, porque le dejo corazones y me envían corazones acá de acá al lado. Envíenme una manito a las que hicieron la pieza conmigo. Envíenme las fotos ya cuando las terminen, que yo con mucho gusto las publico, las sí, etiqueto. Eh, pueden etiquetar eh, y vamos a estar reposteando todo, nosotros tratamos de siempre darle visibilidad a los emprendimientos y, y recuerden que a la profe la pueden seguir en Instagram como arroba ella y ya tiene cursos virtuales, cursos grabados. Y cuando tenemos disponibilidad, también realiza clases presenciales con nosotros en nuestra tienda. clases presenciales? Bueno, igual para darles acá la, la, la noticia. Sí. Este, pues acá en Bogotá hay dos tiendas, está la tienda de galerías y la nueva sede, que es la sede norte. Y a partir, digamos que este sábado, si se puede, voy a estar en la tienda norte. Ok. A partir de este sábado voy a estar dando en la mañana clases de técnicas en Miyuki. Y por la tarde, cuando podamos, voy a estar dando básico de la sí, amplia. Igual, muy pendientes de, nuestra, de nuestros posts. Eh, ahí les vamos a estar en informando cuando podemos retomar las clases presenciales. Y, y la profe está allí disponible. Muchas Correcto. gracias, profe, por acompañarnos hoy, por darnos esta es clasecita rápida con cosas que teníamos en la casa. Y esperamos. Igual, para cerrar un poquito la pieza, yo este que la, eh, pues el diseño lo tengo para aretes como tal, yo lo que hago es colocarle un...